El sol va a seguir saliendo Estemos los dos o no estemos Llorar ahora ya no vale la pena En la luz de la luna nos iremos hundiendo Y quizá sea mejor y sea lo justo Quizá no debieras pensar en mí. Debieras seguir tu camino. Solo fue un paréntesis entre los dos. El mundo no se detiene nunca. La vida sigue, sigue y nunca se para. ¿Seguiremos siendo felices o oh no? Al mundo le da igual lo de nuestro amor De alguna manera podría haber arreglado Pero las circunstancias son las que mandan. Y seguiré siendo el mismo y tú lo mismo ni el sol ni la luna se ven y siguen existiendo Así que no pienses en mí Yo procuraré hacer lo mismo Vamos a tratar de lograr algo mejor Aunque lo peor quizás sea este momento